Los pacientes con COVID no se tratan aquí en el Hospital San Vicente de Pau. Nosotros tenemos el Centro para Atención y Tratamiento de COVID en la sección de Huiza. Ese es el establecimiento especializado para nosotros tratar a los pacientes con COVID. Ese, ese hospital depende del Hospital San Vicente de Pau. Y ahí es donde se trata. Todos los pacientes... Que llega a Huiza siempre es canalizado por el Hospital San Vicente de Paúl, porque al Hospital San Vicente de Paúl, a la emergencia del Hospital San Vicente de Paúl, es que llegan los pacientes. Y de aquí se le da, cuando se diagnostica el caso, es COVID, bueno, lo enviamos a Huiza. No es COVID, es un paciente sospechoso, se deja y se, y se le hacen las pruebas eh, de lugar para determinar si el paciente. Eh, tiene la enfermedad. Si tiene la enfermedad, salió positivo, entonces se refiere a GUISA, que es el centro eh, por excelencia de tratamiento ¿verdad? y asistencia a pacientes con COVID. Quiero decir, doctor, que aquí no hay pacientes con COVID en el hospital. entonces. No, con COVID, con COVID no. Puede haber un sospechoso, como lo puede haber en un supermercado, como lo puede haber en un centro de diversión. Como lo puede haber en un sitio, un sitio donde haya mucho aglomeramiento de personas, pueden haberlo, pero, pero no porque se está asistiendo aquí. Cuando está aquí, es un paciente sospechoso de COVID. Establecido el diagnóstico, el paciente que es referido a Huiza, que es el lugar que nosotros tenemos para asistir y tratar al paciente con COVID. Preparado ya el hospital para recibir el año nuevo de. ¿Cómo se encuentra el Hospital Estado entonces ya para recibir los pacientes? Sí, claro, nosotros tenemos eh, todo preparado, como lo tuvimos en, en el pasado feriado navideño. También estamos preparados, ¿verdad? Nosotros tenemos un equipo de contingencia que está preparado para asistir todos los casos que lleguen a las emergencias de este Hospital San Vicente de Paúl para su tratamiento de lugar y asistencia.